es nuestra insignia en todos lados, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eh, es un día para la industria muy importante, y, y bueno, en San Juan, como segunda provincia vitivinícola en, en volumen de producción de esta, de esta variedad, no podíamos estar ausentes, así que la idea era, este, aunque sea un día lunes, medio raro para... Para, para un festejo, pero bueno, teníamos que sumarnos a, a este evento. Bueno, aunque nunca es tarde para un buen vino, sí, claro. y sobre todo si es mal vino. Por supuesto, por supuesto. <ríe> bueno, Mario, un poco terminando la vendimia, eh, lo, el balance que, que se puede hacer desde la cámara. Bueno, como todos saben, ha sido un año difícil, muy difícil en producción, con una, eh, con una caída de producción interesante, importante más, teniendo en cuenta que el año pasado ya había caído también la producción, eh, con lo cual, bueno, este, esto afecta, por supuesto, eh, a la industria, su parte de producción, la parte de bodegas, eh, bueno, vamos a tratar de, de, de sacar el año lo, lo mejor posible, pero, pero este, bueno, son las cosas contra el clima, este, a veces no se puede, ha sido una suma de, de factores, clima... Eh, granizos, falta de agua y bueno, bueno hablando sobre el tema del clima eh, una de las necesidades del sector es seguir tecnificando los viñedos y eh, si no eh, va a haber problemas a futuro eh, en materia de producción en general ¿no? La tecnificación es algo súper necesario porque eh, hoy para ser competitivo en el mundo hace falta tener una buena productividad y para tener una buena productividad necesitamos de tecnología. Es decir, productividad, hablando de producción por hectárea, tenemos que estar a la altura de, de, de, de cualquier otro país vitivinícola. Entonces, eh, la tecnología en cuanto a, a sistemas de producción, a, a, a, a posibilidad de acceder a los, al riego por goteo, este, eh, todo lo que es la tecnificación también de nuestros eh, profesionales, eh, es súper necesario para, para el desarrollo. En ese sentido, eh, se ha avanzado mucho eh, gracias a esta gran crisis que estamos sufriendo. Eh, se ha avanzado sí, en... tecnificación, o sea, hay muchos que tomaron la decisión de tecnificar porque no les quedaba otra. en realidad Sí, sí, pero hay mucho más para hacer, hay mucho más para hacer, y, y bueno, en eso hay que... Este, tenemos planes de acción y hay que ponerlos en, en funcionamiento y, y desarrollarlos, ¿no? Falta mucho más por desarrollar. El mercado um, nacional eh, tiene algunos caídas en el tema del consumo, algunos aducen que es por la crisis que se vive y que la gente eh, toma menos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo evalúan? Bueno, eh, los últimos meses viene con, viene con una caída importante, el año... El año 2022 cerró también con, con una caída en el consumo y bueno, esto es un, un, un desafío. Realmente es una situación complicada para el sector porque este, en un contexto de inflación eh, nada ayuda para, para, para poder, este, poder eh, revertir esta situación. Pero sí, es un tema que nos está, nos está preocupando. Eh, por un lado, bueno, se disminuye el, el, el riesgo de faltante de, u, de, de vino en el año, pero, pero no, no, es un buen, no es un buen síntoma para nada. Bueno, de todos modos, un buen síntoma sería que falten vino, no que... No que... Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí, es verdad, <risa> que falten por, por exceso de demanda. Claro, es así. Eh, en ese sentido también...